Buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Ágora de la Ciudad, me da mucho gusto darles la bienvenida a una jornada más de este programa continuo de presentaciones editoriales, El Arte de Escribir Conversaciones. Este es un programa que tiene la finalidad de brindarnos el chance de tener una charla abierta con autores, editores, ilustradores, traductores, gente dedicada a la palabra alrededor de su obra. Eh, el libro que hoy nos congrega el volumen uno de los sueños que forjaron la patria de Paco Ignacio II es un libro creo por demás especial porque el autor Paco Ignacio es sin duda uno de los escritores mexicanos más importantes de las últimas décadas pueden poner la luz por favor eh, eh, gracias decía que Paco es uno de los escritores más importantes de las últimas décadas referente, obligado, si hablamos de literatura policiaca eh, diría al respecto, quien no haya leído Cuatro Manos no ha leído una de las mejores novelas policiacas de la literatura mexicana eh, y, no, y, y, y no solo como autor, como editor quien no conozca la, la colección Círculo Hueco de Editorial Casalia no conoce una de las colecciones más impresionantes de novela negra ahí fue donde yo leí Agosto de Rubén Fonseca y no se me va a olvidar nunca que esa colección la fundó Paco Ignacio Taibo II. Pero además de esta vertiente de su literatura, Paco es también un apasionado de la historia. Tiene más de un libro que podemos llamar ya un clásico de esta, digamos, rama literatura histórica o biografía literaria. Paco Ignacio Taibo II es un autor que ha ahondado en la historia con los recursos del narrador, con, los, con el estilo de un narrador que es dueño de unas técnicas impresionantes y el libro que nos congrega es un ejemplo de ello, creo que si bien no se funda para nada en la ficción, sino en la historia, la investigación, el dato, si sí armaste tu libro con una clara eh, mirada de narrador, la entrada en escena de personajes tiene que ver creo que con un suspenso, o con un, con un hilo que tienes para mantenerte, digamos, en, en, la, en el ritmo de un escritor que le está contando a que quiere envolver a un lector con una historia. ¿No es así Paco? Ah, y nos acompaña... Para, para, para platicar de, de Patria, nuestro amigo Eduardo Penagos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Uh, muchas gracias. Eh, más que hablar del libro, yo platicaré un poquito de, de lo que ha sido Patria y un poco de lo que ha sido la, la gira. Y, pues claro, acercar un poco a esta primera parte, que bueno, de tratar de recordarles que van a ser tres. Esta es la primera. Y. Uh, me he encontrado de cosas, cosas maravillosas en estos, en estos días de la gira, en los pocos en los que he podido estar, y de entrada venimos de Puebla, y por cierto me pasó algo muy chistoso, porque quería darle una, una, una perspectiva un poco distinta a lo que iba a decir, y tenía mi copia de Patria, y venía haciendo anotaciones, y cada vez que iba, yo, yo leo en el transporte público, me fascina leer en el transporte público, entonces son como mis momentos donde me, me, me aíslo y estoy más concentrado en la lectura, y pues yo, con singular alegría, tenía este, mis hojas dobladas, mis anotaciones a lápiz, subrayaba cosas, me reía solo en el camino. Y ayer, eh, en la presentación, estaba yo con mi cámara tomando fotos. Eh, estaba Paco con Fritz ahí, hablando del libro, muy emocionados los dos, se dio un momento bien padre. Y dije, quiero una foto donde se vea el libro, enfrente de los dos, y, y... porque aparte el autor igual, muy bonito, así como este, una mesa muy, muy bien adornada enfrente de ellos. Entonces dije, ah, voy a poner el libro en la mesa este, y, y voy a tomar una foto ahí con el libro en primer plano y con ellos atrás. Terminó la presentación, seguimos a Paco para poder escoltarlo a la mesa de firmas y en ese transcurso, parpadeé y alguien se llevó mi libro. Eh, no. Seguido, no traigo ninguna nota encima, eh, todo se perdió, seguramente eh, Paco le habrá firmado mi libro a alguien más, porque aparte no lo tenía ni firmado, entonces, pues bueno, seguramente ese libro ya es bien enriquecido y, y, y con la firma de Paco en, en, en su primera hoja. Eh, entonces, bueno, eso me, me, me, me lleva a pensar cosas como que por ejemplo, y algo que me, realmente me encanta, o sea, me dio mucha risa cuando pasó eso ayer, porque dije, la ansiedad, las ganas de querer leer algo como esto, o sea, realmente llega, lleva a hacer cosas como esas. Entonces, me parece eh, maravilloso, es realmente muy muy padre, eh, ojalá el libro ya que, como les digo, pues viene ya con, con, con subray, subrayado y con anotaciones, ya está este, espero que le sirva de algo lo que yo me imaginaba lo que yo pensaba del libro en ciertos capítulos y de ciertos personajes que, híjole es un libro de verdad digo es difícil hablar de un libro como este y, y hablar del libro de Paco específicamente porque bueno hablar, hablar de un escritor como él pues es o sea, no, no, no es sencillo por, pararse y de hecho Fritz ayer también compartió conmigo el sentimiento de impone pues no o sea, te vas a sentar a un lado y vas, qué vas a decir porque tienes la responsabilidad no sólo de que, de que pues sea algo que, que vaya de acuerdo a lo que a lo que Paco estaba pensando lo que quería o lo que las, las intenciones que él tiene sino además eh, pues que sea algo interesante pues para que digan sí me lo voy a llevar y en este momento lo voy a empezar a leer y que por cierto parte de, de esta de esta planeación Uh, les quedan 31 días para leerlo, porque se lanzó un reto, una, una cosa muy padre con la editorial, que va encaminada a que, como el libro es muy grande, eh, y me acuerdo cuando Paco me enseñó la primera, me dijo, ah, estoy escribiendo esto, y me enseñó su, sus archivos, estaba viendo cómo estaba haciendo el armado del libro, bueno, eran, no sé, creo que como más de 100 capítulos, yo digo, 200 y feria, ¿no? era una cosa así enorme, le dije, bueno, pero esto va a ser más grande que cualquier libro que esté publicado, sí, seguro, y seguí, y le metía más y más y más, eh, y, en, y pensando en eso, pues al final, el libro, eh, en, un, ahí, en una buena relación con la editorial, decidieron hacerlo en tres tomos, lo cual es perfecto, porque de entrada, o sea, les digo, alguien como yo, que leo en transporte público, estar cargando un libro de este tamaño, no es práctico, entonces, este libro está perfecto, el tamaño, está perfecta la letra, está perfecto todo, y, pues bueno, además el poder aventarse este, esta primera etapa, que son 60 días, leer la primera parte, quedarse con la sensación de, de querer necesitar más, que eh, una de las experiencias que igual rebotando con, platicando con compañeros que, que han presentado el libro junto con Paco en otros estados, eh, me tocó platicar en el momento, a los primeros días que había salido el libro con Chuy Vargas, eh, y bueno, estaba emocionado lo que le sigue, cuando me dijo, oye, ya, ¿cómo vas con el libro de Paco? Este, el, ahí voy bien este, Y me dice, bueno, yo ya voy por la segunda lectura este, Y es una cosa, bueno, alucinante Es lo mejor que ha pasado No, no, no me lo puedo creer todavía Necesito el segundo ya ¿no? Y habían pasado apenas 5 o 6 días De que había salido el libro Y bueno, Chuy, emocionadísimo Uno de los historiadores importantes que tenemos Así como con Paco bueno, si ya cuando Chuy dice algo así, bueno, la presión de, de, de qué voy a decir cuando me toque a mí en Jalá, bueno, fue todavía peor la presión. Pero, bueno, eh, la gira está pensada en eso, en que en la primera parte viene ya la segunda parte y eh, pues igual ayer pasó algo, algo bien padre porque pues, en la primera parte los poblanos no quedan como muy bien parados. Entonces, este, lo cual estuvo muy bonito porque ayer... Eh, eh, pues de las charlas que se dan alrededor del libro decían, oye, y Paco decía, no, no, no, esperen, la segunda parte es la buena para ustedes. Entonces hay que esperar a la segunda parte. Y bueno, en el caso de Jan pues, en, en los primeros capítulos, pues, se habla cuando se habla de Santana, pues acá, hijo. Acá. Yo dije, bueno, pues ¿ves? a ver qué va a pasar mañana. ¿no? Eh, de entrada espero que, bueno, hoy le no traigo el libro para que me huele, entonces no pasa nada. Este, espero que se lo lleven eh, y bueno, es un libro fascinante, simple y sencillamente es fascinante, el, el, el conocer y el reconocer personajes que, que uno jamás se hubiera eh, imaginado escuchar, leer, eh, uno recuerda sus clases de primaria, de secundaria de historia, y bueno, es una cosa que uno dice, y esto de dónde salió, en dónde estaban, por qué no me los platicaron, y además la forma en la que tiene de platicarlos, de de platicar con ellos, pues es una cosa que se va dando solita. O sea, uno empieza y... Yo, debo confesar, he tenido algunos conflictos con algunos de los libros de Paco, porque al principio digo, sí, ¿a dónde vamos? ¿no? Pero en este caso, de principio a fin, es un libro, creo... Sí, la segunda parte urge, y la tercera, pues bueno, ni se diga. Um, entonces, hablar de personajes así, y la manera que tiene narrarlos, es, es, es, es ir acompañándonos, es decir, en donde uno, que esté, en, en, en donde uno esté leyendo el libro, seguro que, que uno se va a sentir acompañado y se va a sentir muy orgulloso, y eso le da una pertinencia al libro en estos momentos, que bueno, eh, conforme vayan pasando los siguientes meses, creo que esta gira bueno, está perfecta y el timing va a ser maravilloso eh, por lo que se nos viene enfrente. Y el sentirse orgulloso y, y, y, y, por, y además usar una palabra como patria, que lo estaba pensando yo a, ayer también, pues se escribe con P de pasión y lo que se ve, lo que se siente en este libro es, es pasión. Y, y es algo que bueno, pocos escritores pueden hacerlo como Paco. Eh, no quise decir mucho más porque el que realmente les va a dar el, el, el, la carnita de esto, de lo que es Patria 1, pues va a ser él. Y Paco, muchísimas gracias por el libro. Y, y el segundo ya. <risa> Gracias Eduardo eh, Ahorita que contaba Eduardo esa anécdota del libro que subraya Y se, le, se lo vuelan eh, sí. Pensaba como uno nunca Nadie sabe para quién trabaja Y esto es algo que en la historia se ve ¿no? Bueno en retrospectiva Me acuerdo de esta anécdota del se, se llama Osoyo Este general conservador que sí que pide que a un liberal le de den honras fúnebres y el, el cura dice no, porque fue un enemigo de la Iglesia, ah, pues te fusilo a ti, o sea, na, nadie sabe para quién trabaja la historia cuando la revisamos de esa manera. Tienes estas como anécdotas curiosas que pudieran equipararse un poco a lo que le pasó a Eduardo. Cuando decidí que tenía un libro entre las manos, me tomó 20 años. 20 años persiguiendo la historia de Patria recabando información, haciéndome una biblioteca reuniendo obras completas, leyendo, buscando colecciones bla bla bla bla bla, todo el trabajo de historiador de armar el material cuando decidí, tengo un libro entre las manos tuvo un arranque de iluminación San Pedro en el camino de Damasco, chéñase. y de repente, digo, se va a llamar Patria y luego me espanté. Palabra desgastada, quemada, estropeada. ¿A quién le dices? Colega, a los 15 años, la patria te va a mirar como diciendo, cállate pinche güey con cara de niño héroe, ¿no? Hazte un lado. Uh, la han sobado tanto, la han maltratado tanto, que la palabra perdió todo contenido. Hoy, básicamente, hablar de patria es como si los marcianos bajaran el zócalo uh, y dijeran la patria ¿no? y les vendieran uh, siete paletas mimí, pasaran unos guaruras de, de Peña Nieto y les dispararan este, y a llegar alguien del banco de comercio a venderles una tarjeta de crédito. Uh, la palabra está destruida y, y la idea era pecaminosa, llamarlo patria. Se me ocurre comentárselo a uno de mis editores y me dice, Paco, no vas a vender un solo pinche libro que se titule Patria. ¿Estás loco? Y dije, chingue su madre. Se va a llamar Patria. Yo hablo como Jarocho, compañero, o sea que espero que aquí no se espante nadie. Uh, he adquirido mi florido lenguaje en la secundaria, 4 de la Ciudad de México. y He venido a campos de entrenamiento en y Bolsa Rica, etc. ¿no? Uh, y, y es que era una provocación, sí, sí es una provocación. Porque al lado de la palabra patria venía otro montón de palabras absolutamente destruidas por el mal uso. Honor. ¿Quién chingaos habla de honor hoy? ¿Quién define a otra persona en términos de es un personaje honorable? Suena como, como a conversación entre Duarte y los narcos, ¿no? Honorable. Orgullo orgullo los futbolistas, este, ¿no? Todas estas palabras rodeadas de pasiones muy decimonónicas, que en su día tenían significados profundos, habían sido quemadas por la continuidad post-alemanista del prismo, cuyo símbolo sagrado son unas letras de oro en la Cámara de Diputados que dicen, Uca, Uca, el que lo encuentre se lo emborruca, ¿no? Este, y, y no había profundidad, y es que esto era el libro, era devolverle el peso, la significación a todo este arsenal de maneras de entender el cielo y el suelo del país en el que vives. Cuando de repente te encuentras San en Juárez, que iba caminando a Palacio cruzando el Zócalo solo, y voltear la vista hacia el resto del México en de nuestros días. Y ves a, a todos, gobernadores pichurris que traen 37 guardaespaldas armados con los armas a la vista, dos helicópteros volando por arriba, 27 carga portafolios y 16 lamehuevos atrás. Este, tú, el, el Juárez que camina cruzando el zócalo en soledad, el presidente que cruza el zócalo en soledad, cobra una dimensión mayúscula hay una especie de reflejo que viene rebotando desde mediados del siglo XIX a nuestros días para decir, ese otro México que hoy es posible, ah, viene de aquí, entre otros muchos lugares, es cierto. El libro fue escrito por amor a la contradicción, por lo tanto, pero sobre todo por guerra contra un montón de cosas que estaban ahí encima de uno presionando y, y creando malas vibraciones, como por ejemplo, ah, la historia tradicional, la historia primaria, secundaria, ceremonia cívica, estampita recortada y pegada en el cuaderno, a mí me había masacrado el medio siglo XIX, no tenía elementos, no me interesaba. Mechor, Campo, Mechor Campo. Mi, mi más cercana relación con Mechor Campo fue una vez que me casé en un previo matrimonio que fue un desastre, la epístola que me leyeron era de Don Melchor, no tenía por qué tenerle cariño, por lo tanto, ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo entonces combatir esta especie de goma de borrar que había trabajado sobre mi memoria? Porque si bien la independencia y la revolución habían sufrido un profundo proceso de desgaste, de golpeteo por parte de la historia oficial reaccionaria, la reforma, la revolución de reforma, porque no hay otra manera de llamarla, que se produce entre el año 53-54 la caída de Santana como dictador, al 67 el fusilamiento de Maximiliano y la llegada en triunfo de Juárez esos 14 años, 14 años de la revolución de reforma pues habían sufrido un golpeteo todavía mayor ah, quedaba de ellos los restos la ceremonia cívica, que es un invento maligno de la Secretaría de Educación Pública, que consiste en que todos ustedes la han vivido. Se las cuento nomás para que lo gocen. Nos ponen a uno al sol. Le recitan siete poemas pinchísimos y luego se canta, se levanta en el mástil mi bandera cuando estás al borde de, de desmayarte por la isolación. ¿No? Ah, ¿De qué trató la ceremonia? Vaya usted a saber. ¿De quién hablaron? Vaya usted a saber. No hay conexión. Hay una memoria que es desmemoria, evidentemente. Y en esta desmemoria golpeaba con una rudeza tremenda sobre la revolución de reforma. Por otro lado, el conservadurismo, siempre presente en nuestra vida nacional, la, aparte de sus furibundos odios contra Juárez, al que acusaba de cosas que Juárez nunca había hecho, a, veneraban figuras de la contrarrevolución. Y desde luego eran todos adictos a Maximiliano y Carlota. Esos personajes directamente salidos de las páginas de Lola y de la sección de, de, de sociales de los periódicos provincianos, la de cumpleaños Juanita, bueno, Juanita, Maximiliano y Carlota, ¿no? Ah, provocaba todavía un desazón todavía mayor en, en, en el ciudadano que se aproximaba a la historia. Somos los hijos de una historia mal contada, perniciosamente mal contada, mañosamente ocultada, sujeto de, de desintereses múltiples y en la cual no te puedes encontrar en términos de referencia de dónde vengo. Todo se te vuelve piedra, estatua o pendejada, en ese orden. La piedra por todos lados. Juárez es pura pinche piedra por todos lados. Recorrí eh, el recorrido de todas las esculturas juaristas que hay, la cual más horrible, la más horrible está en la Ciudad de México, en la frontera entre Iztapalapa y Ciudad de que parece directamente salido del lado oscuro de la Guerra de las Galaxias, el pinche Juárez. Ah, pero en general, todo, dentro de, además de una tradición perniciosa, durante mucho tiempo, oh, Juárez. Fue uno de los símbolos favoritos del prismo surgido del alemanismo porque tenía una lógica, y la lógica de, bueno, será indio zapoteca, lo cual para ellos era, digamos, molesto, pero es licenciado, chinga Entonces la licenciadocracia que sustituye las presidencias de generales y empiezan a aparecer los licenciados, ¿no? que a su vez se casan con las nietas de los tenderos gachupines porfirianos, y tienen a los salinistas. ¿no? Es, el, más o menos, es más o menos el proceso de historia compendiada del poder de México. Ah, y bueno, los salinistas tienen un hijo idiota que se llama Peña Nieto. Bueno, para que el, el proceso sea completo y no nos falte un escalón en la escalera. Este, el Juárez estaba ahí. Revisas fotografías de ministros de los últimos 30 años y ves en sus despachos un retrato de Juárez atrás. Todos tenían retratos de Juárez hasta que Fox enloqueció y mandó a quitarlos. Luego regresaron. Ah, y, y mi teoría es que, comparando los, los, las fotos de, de los retratos de Juárez, Juárez iba enverdeciendo. O sea, del color oliváceo, natural, indígeno, zapoteca, se iba volviendo verdoso Juárez. Una amiga mía restauradora dijo, Paco, no seas mamón, siempre estás introduciendo versiones literarias. Se llama degradación de los pigmentos. Entonces, el pigmento va envejeciendo y adquiere esa tonalidad verdosa. Y dije, ni madres, se trata de que el pinche Juárez ya no aguanta más. colocado a espaldas de un ministro de gobierno priista o panista, verlos como meten la mano en el cajón. Verlos cómo dan la orden de asesinar a los estudiantes de Ayotzinapa, pues Juárez se va poniendo verde como chingos, ¿no? Es por lo menos su derecho histórico. Mi amiga decía, no, no, se llama degradación de los pigmentos. Desde entonces desconfío de la ciencia y creo en la literatura. Ah, este Juárez degradado, convertido en testigo de la continuidad, de la contrarrevolución, cuando Juárez es lo contrario, invitaba todavía más aún a escribir la historia de estos años. Porque además, conforme la vas armando, la historia, reuniendo la pedacería, se va volviendo fascinante. Yo no esperaba encontrarme la gran novela de aventuras del México del siglo XIX. De verdad es que no me lo esperaba. No me esperaba encontrar una novela, una novela de aventuras de ese tamaño. ¿Qué, ¿Qué la convierte en la gran novela de aventuras de ese tamaño? Siendo historia y tratándola como historia, ¿no? Pero con la malicia que te da la literatura para ordenar, como tú dices, la entrada en escena de los personajes, los contrapuntos, las anécdotas secundarias. que le hacía? Terriblemente fascinante. Una combinación nunca vista en la historia de México, que es la presencia de una generación de cuadros político militares, del movimiento liberal, liberal los llamados a sí mismos liberales rojos o puros, que tenían un nivel sorprendente. Grafómanos, se la pasaban todo el día escribiendo. Excelentes oradores, militares improvisados. No de gran habilidad técnica como militares, pero de una tenacidad. Santos de Gollado pierde 25 batallas importantes en su vida. La pregunta es: ¿eres un buen general, aquel que pierde 25 batallas? No. La pregunta real es: ¿cómo chingados después de que pierdes una vas a la siguiente? te reorganizas y te vuelves a la guerra y vuelves a perder te reorganizas 25 veces ¿qué, qué capacidad de convocatoria, convicción propuesta de sociedad ah, fervor podía decirles don Santitos a sus, a sus compatriotas para decirle ya nos chingaron por 23 veces vamos de nuevo ¿no? Ah, y besa Santos y esta es la segunda clave de esta generación de, de revolucionarios, reformistas, y te das cuenta. Santos es fascinante. Casi ciego, porque leía como un loco cuando trabajaba en la catedral de, de Morelia. Ah, tocaba a toda madre el violín pura pichá, este artesano, ah, militar improvisado, hombre de milicias, nunca tuvo ningún tipo de estudios, ¿no? Ah, y en las noches, este general les cosía el uniforme a sus oficiales. Oiga, Montesinos, venga para acá. Le reparo el lanzazo que le destruyó la guerrera. Y entonces, en lugar de dormir sus, sus seis horas, pues cosía y le ponía botones. Este toque de humildad que reúnen todos los cuadros de la Reforma. De el poder no es un, un hecho en sí mismo el poder es una vo vocación de servicio es un objeto para servir a los demás es un espacio que te permite profundidad en el servicio a los demás es increíble la honestidad Guillermo Pieto, el mejor cronista que ha tenido este país en toda su historia cuando sea grande yo quiero ser como Guillermo Pieto. excelente poeta loco está la madre desaseado hasta el aburrimiento todos los pinches días se podía saber que había comido Guillermo Prieto por las migas que traía en la camisa y los restos de las manchas de mole, etc. Descriptor de todo, todo lo contaba, todo lo ponía al servicio de los demás. Lo mismo es el descriptor de los pajareros de la Ciudad de México, que el que explica por qué la palabra aguas se ha vuelto un sinónimo de cuidado. Porque cuenta Prieto eh, en la... Ciudad de México desprovista de red sanitaria, al grito de aguas volaban los urinales desde las ventanas con las meadas de la noche y más cosas, pues. Y el grito aguas era el grito de advertencia para brincarle a un lado de la banqueta. Este este prieto dos veces ministro de Hacienda. Ah, el día que se muere le faltan botones a su saco, o sea. Este de repente, este golpe que la realidad te da y que te rebota hasta nuestros días, es una potencia endiablada. Piensen en cualquier ministro de Hacienda, estatal, local, municipal o, o nacional, en este pinche país, en los últimos 30 años, y pregúntense, ¿alguno murió pobre? 50 ministros tiene Juárez a lo largo de estos años. Todos murieron pobres. ¿qué hay ahí?, hay una fuerza incomparable, y estos años la reúnen. Pero además, ¿qué la hace la gran novela de Aventuras del siglo XIX? Los personajes, cierto, son grandes, son fascinantes. Veracruz está repleta de ellos. Cuando estudias y lees cosas sobre Ignacio Layane, este abogadillo, ¿no? y de repente pues, se pone la cabeza de un pelotón de locos, este, que van a tomar por asalto los barcos de Miramón y le meten un plomazo al artillero Jarocho que ha sido el símbolo de la resistencia republicana en, en las primeras batallas contra los franceses que cuando se le acabó la posibilidad de disparar su cañón le habían quitado el rifle que tenía se lo habían dado a soldados de regimientos del Estado de México que andaban desarmados y no se le ocurre otra cosa que agarrar una bala de cañón y aventarla método conocido como el método boliche de bombardeo uh, esto está recogido en una maravillosa litografía de Constantino Escalante uno de los grandes narradores de la revolución de reforma en la gráfica y yo dije, no, esto es mentira, pinche Escalante no estuvo en Puebla, ¿de dónde saca esta historia de el aguerrido jarocho aventando un cañonazo? véase en la portada de padre, a un suavo que por cierto le partió la madre, eso no lo cuenta el grabado, pero así fue. Lo dejó al perro, el pinche suavo, de un cañonazo de mano. Ah, y busco las crónicas y encuentro una crónica de Cazarín fascinante. Un, y órale, que si sí existe el jarocho, es de de veras, era un artillero que había estado a cargo de los cañones en Ulúa y cuando se desmontan y se llevan a Puebla participa en la defensa del Fuerte de Loreto, del Fuerte de Loreto y del de Guadalupe, uno de los dos. Y por ahí recogí su nombre. Ah, y entonces ¿qué te ocurre? Que la mezcla de, de estos grandes personajes con una época convulsa, con pequeñas historias como la del, del que tiraba balas a mano, te van creando una especie de atmósfera de lo particular hacia lo general y un conjunto que te da la lectura de una gran novela de aventuras con muchos, muchos, muchos personajes. Y al mismo tiempo te va construyendo una propuesta. En las noches, cuando, cuando el mal avanza en este país, como avanza prácticamente todos los días, y apenas lo podemos frenar de vez en cuando, ah, como ¿quién quieres ser? ¿Quién te protege los sueños? El Fondo Monetario Internacional, desde luego que no. El burócrata de, de la Secretaría de Hacienda, que cuando llegas a su oficina, dices, buenos días, y te responde una voz cavernosa del otro lado de la mesa que dice, no. Le dice, no, qué güey, todavía no dije que vine. No, tampoco te va a defender los sueños. ¿Quién te defiende los sueños, pues? Usted la defiende el artillero Jargocho, ¿no? que aparece a mitad de tu sueño y le parte la madre al enemigo, le parte la madre a priistas, fraudulentos, a panistas, puchirules como hay en este pinche eh, país y estado. Por lo tanto, la novela Aventuras crecía. La época es una riqueza fascinante, que es la que permite construir este marco donde se mueven los personajes y el anecdotario, el pequeño anecdotario empieza con uh, la, la, la revolución para tirar a Santana los emigrantes, el movimiento en guerrero, sigue con el triunfo de la revolución de Ayutla la caída del dictador el, el ridículo dictador, la pata de palos Santana arrastrada por las calles, por la multitud jubilosa a ah, la constitución del 56 57, los debates a su madre Ves ahí al, al joven Zarco, el tipo que de repente dijo, la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y tú dices, ilumíname, güey. ¿No? A fuerzas, es así. Ah, escribiendo 40 páginas al día y además pronunciando siete discursos en la constituyente y tratando de armar una constitución que despojara al clero del poder terrenal. Parar a los militares y derrotar a los agiotistas, los tres grandes enemigos de México. El clero tiene una explicación, de repente uno dice, bueno, pero eran muy comecuras los liberales rojos, y pues no, la enorme mayoría de ellos eran católicos, excepto cuatro de los 40 cuadros que tiene la reforma, los 40 militantes destacados de la reforma, los demás eran católicos, pero católicos que entendían que había que separar el poder terrenal de la iglesia del poder de la relación entre los ciudadanos y su Dios. Y, y entonces la iglesia, ¿cuál es la bronca? La, la bronca era que el 80% de las casas de habitación de la Ciudad de México estaban en manos del clero. Que si te morías tenías que pasar por el cura para ir a Camposanto, para ir al cementerio, pues si no tus huesos tirados como los de un perro. Que para nacer tenían que bautizarte y era el cura. Que el secreto de confesión era válido para modificar testamentos. Entonces el cura parecía, y decía, no, don Joaquinito poco antes de morir dijo que su herencia no era para sus hijas a partes iguales, sino para el convento de las Carmelitas Descalzas, dos terceras partes y el resto para sus hijas. Y esto era válido, ah, que tenían fuero, por lo tanto solamente podían ser juzgados por tribunales religiosos, que tenían paralizada la economía agraria del país con haciendas inmóviles, de autoproducción, cuyos pequeños excedentes no entraban al mercado interno, sino que se destinaban a, a, al suntuario lujo de las iglesias. El clero se volvía así un enemigo muy potente, y en cuanto empieza la reforma a dar señales de vida, el clero reacciona con una virulencia desconocida hasta esos momentos en la historia de México. Piensen que cuando, como firma la Constitución, Uh, por edicto todos los empleados públicos se ven obligados a firmarla es de rigor, esta es la ley bajo la que actuamos día a día tenemos que firmarla y la iglesia con contesta en homilía en todas las parroquias del país desde todos los púlpitos del país el que firme la constitución será excomulgado decirle es un país católico es ponerlo ante la amenaza del infierno pero van más allá si un moribundo no renuncia a la Constitución, no se le absuelve. Tan cabrones, pinches curas culeros. ¿no? Y bueno, entre ellos algunas muestras del horror, el obispo Mújica, en la bastida que llegaría al colmo de la desvergüenza cuando, cuando los franceses entran en Puebla años después, ordenan que se celebre un tedeo en júbilo para recibirlos. Eso se llama traición a la patria, lamentablemente la Bastida se nos escapó vivo y Juárez no lo mandó a fusilar, que debió haberlo hecho, se pasó de bueno Juárez ahí. Constitución del 56, 57, el golpe de estado de Comonfort y ahí entras en el anilotario. La mamá de Comonfort, que era súper mocha, diciéndole a tu hijo, te vas a ir al infierno, güey. Y el pinche Comonfort dudando, porque quería mucho a su mamá, y no se atrevía a confesarle a su mamá que llevaba cuatro años viviendo con una mujer y tenía hijos, ¿no? Y entonces dormía en casa de su mamá. Y entonces su mamá le decía, vas a ir al infierno. Y el pinche Comonfort se, se pandea y da un golpe contra la constitución que acaba de firmar, ¿sí? Y guerra de reforma. Juárez llega a la presidencia de rebote, de casualidad siendo ministro de la Suprema Corte, ah, su huida hacia, hacia el occidente del país, las derrotas de los liberales, la guerra de reforma cruenta, terrible, Juárez recorre, se va por Nayarit, Canal de Panamá, y llega a Veracruz, Gloria Jarocha. Por lo tanto, ustedes salen bien parados en el tomo 1. Y Veracruz le ronca, el Comunfort... No, pero luego los conservadores, Márquez y sobre todo Miramón, le echan encima todo lo que tienen para, para matar a Juárez. Y no pueden. Y es que los liberales jarochos eran cabrones, pero lo iban a hacer a lo largo de un montón de años. Uh, uno de repente se encuentra... <coughs> Yo cuando sea grande quiero ser como Prieto, pero a esta edad que tengo, me conformo con ser liberal jarocho. Liberal de extrema izquierda, que quede claro, no neoliberal. Este, y una y otra vez reaparece este trasfondo liberal radical en las comunidades y los pueblos de Veracruz. La invasión francesa llega de inmediato, triunfan, dominan el puerto, se abandona el puerto el estado de Veracruz, el centro del estado de Veracruz se pierde, guerrillas en el norte guerrillas en el sur, algunas guerrillas cinco años de resistencia con armas absolutamente inferiores entre ellas por la historia de Camarón contada de la peor manera posible el heroísmo de la legión extranjera, Y no mames traían rifles mini que atinaban a 700 metros y los lanceros de Millán venían a pecho descubierto y con lanzas, man. Sí, hay que recontarla, hay que reescribirla, hay que darle su dimensión a la historia. Y luego el imperio el Maximiliano y trae tres, tres pinches loros brasileños desde, desde el castillo de Miramar y Trieste, como si los loros jarochos fueran más pendejos que los loros brasileños. ¿no? Es una época convusa, llena de historias pequeñas, historias grandes, momentos. Ah, delirios imposibles a cada rato yo decía no, me lo creo o sea, es un milagro los milagros que la realidad produce de repente a lo largo de estos 14 años los produce con una extremada frecuencia ¿cómo demonios les ganó el ejército de oriente a los franceses en la primera batalla de Puebla? es inexplicable ¿Cómo demonios sostienen la segunda batalla de Puebla? Camaradas, 60 días casa por casa contra 35 mil franceses, el mejor ejército del mundo. Y, y bueno, es que la historia de bronce ha hecho de, de los franceses el mejor, ejer, el mejor ejército del mundo. Mi madre era el mejor ejército del mundo combatientes que habían dejado en ridículo los ingleses en la guerra de Crimea, en la guerra de Italia, en la guerra de Argelia, con excelentes mandos, de la, eh, mandos superiores de academia militar, la mejor academia de Europa, la Academia de San Cielo, ah, armados con unas ventajas en todos los casos infinitamente superiores al armamento del ejército, de los ejércitos mexicanos, y la chinaca. Cinco años de resistencia, guerra de guerrillas, los derrotan, se vuelven a reorganizar, los destruyen, vuelven a surgir. Y en medio de todo esto, el delirio, los imposibles. En un periódico publicado por los republicanos, porque siguen publicando periódicos, sabes que tienen un chance, publican un periódico. Vicente Riva Palacio se va a las montañas y edita un periódico con una pinche minervita de esa de pedal, que baja, imprime un lado, sube, hoja a hoja, que los arrieros distribuyen en todo el estado de Michoacán, y donde por primera vez se lee la más chingona cuarteta en la historia de México, que dice, guárdensela, la para su casa, dice, yo soy chinaco, no soy imperial, no le hace que sople el pito real. <risa> ah, que en los periódicos aparecen cosas delirantes como por ejemplo, cómo hacer un santiaguito. Agárrese una reata, tiendas entre dos. El santiaguito era un método de combate verdaderamente cabrón, era, entrabas hasta las primeras líneas de los franceses con tu caballo desbocado, laseabas a uno y te lo traías, procurando que a la hora de lasearlo te lo chingaras a él y a su rifle, porque la gracia era no traerte un pinche francés, traerte el rifle del francés. Y los comentarios en, en las novelas un idilio a través de la guerra de, de Riva Palacio que, que cuentan ¿y usted cuántos santiaguitos hizo? bueno yo tres, pero uno me metieron siete balazos la madre. ¿No? los personajes secundarios Nicolás Romero, el león de las montañas Méndez, el guerrillero fantasma de Tomolipos Dupán, en Veracruz Órale, güey, el malo más culero o y que ha poblado territorio mexicano en su historia. Un tipo que venía de saquear el palacio de Pekín y de vender los cuadros, ¿sí? Que enterraba a los, a los guerrilleros jarochos a, a, con la cabeza sobrepasando y luego hacía que pasaran los caballos para matarlo, ¿sí? Que secuestraba a las esposas y mujeres de, las, de la chinaca y de la guerrilla por, para fusilarlas y sus maridos no se rendían que quemó pueblos enteros y los cubrió de sal para que no creciera nada ¿no? ah porque una buena historia tiene personajes siniestros y personajes maravillosos y si la historia te los proporciona tú solo tienes que encontrarlos y contarlos lo cual no resulta nada fácil pero resulta extremadamente divertido cuando lo logras y el resultado final es que escribí el primer tomo de Patria, el segundo y el tercero, ya están los tres en la imprenta, el, el dos sale en 31 días, ah, y en 30 más sale el tres. Como un solo libro, no hay cortes, es la continuidad. Como un placer inmenso, porque me sentía dueño de la venganza. He rescatado, aunque solo sea para mí, yo no sé si va a tener lectores o va a ser un fracaso, como auguró aquel... Editor que dijo, no vas a vender un solo pinche libro titulado Patria, no mames, ¿dónde crees que vives? ¿No? este El placer de escribir, el placer de contarlo, la venganza de recuperar una historia que es nuestra, es una vieja discusión que estamos ganando pero no acabamos de ganar. ¿De quién es la historia? La historia es de los monumentos, las calles, las plazas, porque si recorremos Jalapa, todas las gentes de las que yo les hablo, todas tienen nombre de calle, seguro. Y algunas hasta de dos calles, ¿no? Y algunas hasta con mala ortografía. ¿sí? Ah, todas tienen monumentos, seguro. ¿Sí? Pero están vivos. O las calles, las placas, los monumentos, son la nada, el vacío, la ausencia de realidad que te impide tocarlos, ¿no? O la historia es de los historiadores, entonces se vuelve objeto de, de reflexión en círculo cerrado, en que unos se preguntan a sí mismos, se contestan, son como el tío Lolo, hablan solos, ¿no? Ah, en el circuito de yo soy historiador, que formo otros historiadores, que van a formar otros historiadores, y se pierde la clave de para qué hacemos historia. O la tercera posible respuesta es la historia es nuestra del último que está sentado en esta fila allá con camisa naranja a la compañera que está aquí adelante a usted que está ahí sentada la historia es nuestra es nuestra historia y esta apropiación del pasado te permite conjurar un montón de fantasmas de una intensidad y de una pinche fuerza, ¿sí? que vienen rebotando hacia el presente. Si la llave viviera, con nosotros anduviera. ¿sí? Preto sería nuestro cronista, y los versos y las cuartetas de, de nigromante, que era todavía peor que Riva Palacio, todavía más duro y más rudo, es capaz de echarse un discurso en Mazatlán diciendo que los franceses eran un pueblo de cornudos y que ni siquiera habían inventado el vino. Imagínense el calibre del nigromante en un día malo para que te lo pusieras enfrente. Ah, te da el sabor de hacer los tuyos. Una y otra vez caminé por este camino descubriendo la fascinación de estos momentos. Y ya el colmo de placer es que tiene final feliz, chinga. Yo soy de una generación que tiene una camiseta que dice nacidos para perder. Nos han rechingado tantas veces. Y cuando ganamos los fraudes electorales nos han cerrado la puerta. Que, que ameritaba tu camiseta. Ahora, mi camiseta si la ves por atrás dice pero no para transar, güey. Que quede claro porque volveremos una y otra vez, como Santos de Goyado, a la batalla. Una y otra vez. Porque en el espíritu de haber recobrado el México de la revolución liberal, aprenderemos, aprendimos, estaremos aprendiendo la tenacidad, la honestidad, la honra, el orgullo. Otra noción de patria. Muchas gracias.